Hola, hortera. Este vídeo servirá a, para resolver tus dudas. Si quieres comprarte un compostador, no sabes si realmente lo necesitas y, sobre todo, qué tamaño de 300 litros, de 400, de 200, de 1000. porque claro, el precio cambia mucho y también cambia mucho la calidad. Lo primero que tienes que saber es que el, el compostador no es imprescindible. Ya en otros vídeos en el canal ya he explicado cómo puedes hacer el cultivo en montón, ¿Por qué es necesario un, un compostador ¿Por qué va bien? El compostador va bien eh, si tienes poco espacio en el jardín o en el huerto. Entonces, lo que te permite es aprovechar el espacio en, en vertical. Normalmente, para tener este montón que hay aquí dentro, lo que, necesite, lo que necesitaríamos es quizá más superficie, porque tiene tendencia a ocupar mucho espacio la materia orgánica, sobre todo si tienes animales cerca. El tema de los animales también es importante. Si tienes perros, si tienes gallinas, lo que sea, tendrán tendencia a escarbar en el montón de compost porque encuentran olores que les son agradables y, y esto, bueno, pues a veces puede ayudar al proceso, pero a veces va en contra. De modo que tener un compostador es una buena idea en un espacio pequeño y también es una buena idea si vas a compostar residuos de la cocina. ¿Qué tamaño es el mejor para un jardín? o ¿Qué tamaño es el mejor para una casa? Mira, para una casa entre dos y cuatro personas un compostador de 420 litros este es de 320 tiene suficiente recuerda ya te lo he explicado en otros vídeos y también está todo el tutorial sobre el compostaje que para para que funcione bien el, el, el compostaje tienes que mezclar a partes iguales materia verde y materia leñosa yo te lo voy a explicar en este vídeo otra vez porque ya está el otro pero piensa que siempre será mucho más que el volumen que tú produces cada día que tú puedes pensar bueno yo es que cada día hago esta cantidad uh, uh, y hacer tu cálculo de volumen. Piensa que siempre tendrás que aportar más. Piensa también que no necesitas, o sea, este volumen no va a ir creciendo de manera uh, geométrica siempre, porque al final el compost que tú vas a recoger es el 30% del compost que tenías originalmente. Para, para menos de cuatro miembros, una familia, uh, con un compostador de 320 litros, que es este, tiene suficiente. Incluso con uno de 210 litros podrías llegar a pasar. Te voy a hacer una comparativa de tamaños. A lo que te voy a explicar ahora también a continuación te lo voy a poner en la web, está abajo en la descripción del vídeo y allí te pongo la comparativa de modelos, de volúmenes y allí tendrás los datos para consultarlos más fácil que volver a mirar el vídeo. Pero básicamente te diré que un compostador de hasta 420 litros te iría bien para un jardín o un huerto de hasta 50 metros cuadrados. Con esto en principio sería suficiente. Y en todos los casos yo no iría a un tamaño superior. El tirarías con uno de, de 2000 litros, uno muy grande de entre 1000 y 2000 litros con un compostador enorme a partir de 150 metros cuadrados de jardín o de, o de huerto. Y en este punto te quiero explicar que el, el tema del jardín y el césped. Si tienes césped empieza a pensar en hacer una transición césped no es lo que ves aquí, no es lo que estás viendo ahora. Esto es, esto es un prado natural, que es el que se forma aquí en este huerto mandala. Y ves que según la zona, ya hemos hablado de bioindicadores muchas veces en el canal, uh, pues saldrán unas plantas, unas plantas silvestres o otras. ¿Qué pasa con el césped? Es que el césped es un monocultivo. A nivel de biodiversidad no aporta nada, te trae mucho trabajo. Como mínimo deja que transicione a esto, a, a, a algo que sea más diverso. Idealmente tendrías que tener el césped con leguminosas, eh, alguna compuesta, principalmente el diente de león y eh, algo que sea tipo césped, generalmente la grama. ¿Y qué hacer en el huerto? Me puedes decir, hombre, yo cuando, cuando elimino ya las tomateras o todas las judías de enrame, eh, los guisantes, bueno, hay muchos cultivos que cuando quitas, eh, el quitas una gran cantidad. Uh, y no me cabrán en el compostador. Lo que tienes que hacer es esto que ves aquí. Lo que tienes que hacer es hacer el compostaje. Tienes que tener dos compostadores, dos, dos compostajes. Tienes que tener uno en el compostador, que es donde vas a gestionar el residuo de la cocina, y tienes que tener otro, que sea este, que es el, el que vas a utilizar para lo que sea más grande, que mientras está en un espacio del huerto que no estés cultivando, está mejorando el suelo, está aportando biodiversidad y el, y nutrientes a nivel de todos los microorganismos que viven en el compostador que van a estar en el bancal donde vas a plantar después a continuación y que ya lo he explicado muchas veces en el canal, es una manera de mejorar el suelo directamente allí donde vas a plantar. En cuanto a elegir bien un compostador, tienes que asegurarte de, de algunas cosas. La primera es que tenga un tratamiento de, de contrarrayos ultravioletas. Cuando el plástico del compostador no tiene este tratamiento, con la luz solar, con los ultravioletas, se vuelve quebradizo. Y son compostadores muy baratos que vas a encontrar a un precio irrisorio comparado con los que son buenos y que te van a durar 2, 3, 4 años. Ya está. Entonces eh, es un problema porque te gastas un dinero y acabas teniendo un residuo que no sirve para nada. Tengo un amigo que es fotógrafo. Es fotógrafo y siempre explica que el en fotografía puedes comprar equipos buenos y equipos caros. El equipo bueno vale mucho más que el caro, y el caro es el que te vas a comprar y te dura poco tiempo o no te hace el trabajo que necesitas y acabas comprando el bueno. Comprar un compostador que no tenga tratamiento de ultravioletas es caro, aunque sea más barato el precio, te va a salir caro. Este compostador en concreto, este tiene, eh, pues mira, desde el 2001, 2021 que estoy haciendo este vídeo, pues 20 años y tiene prácticamente el mismo color. Aquí ha perdido un poco en la parte de arriba que tenía cuando cuando lo adquirí. Entonces, eh, bueno, esto es lo que pagas cuando pagas un compostador más grande. Lo segundo que necesitas eh, ver es que esto se pueda desmontar uh, de esta manera, vale con agujas. Si son piezas que encajan entre ellas, te va a pasar que cuando empieces a poner material en el compostador, por su propio peso, eh, si, el, si el compostador no está en un terreno completamente plano, se deforma la forma del compostador y entonces la tapa no te tapará bien, la tapa te hará... La tapa es cuando, cuando te queda así desencajada y dices, ¿esto por qué? Es porque no está bien, bien, bien asentado en el suelo, el suelo no está plano. Y es porque el propio peso del material que vas aportando fuerza movimientos en el compostador. Otra cosa que tienes que mirar en el compostador es que se puede abrir en todas direcciones. Yo este lo puedo vaciar así, pero lo puedo vaciar, si no hubiera este otro para hacer el vídeo, lo podría vaciar desde el otro lado. Porque sucede... Es muy común cuando empiezas a vaciar el compostador que la primera capa, la, la superficial, la que está en el perímetro exterior, la sacas con facilidad. Pero cuando tienes que acceder a la parte de atrás, desde solo una cara, es muy difícil porque te cae todo el montón de compost que hay arriba que se esté formando. Por eso, evita comprar un compostador que tenga solo una, una puerta delante. Si te lo vas a hacer tú de palets, como este vídeo de, de, del canal del Guardián de la Tierra está muy bien, es otro tema. Pero si vas a comprarlo, evita que tenga solo una, solo una puerta, porque entonces eh, vas a tener dificultades para vaciar el compost viejo que esté en el fondo detrás de todo. Y esto es todo, espero que el vídeo te haya sido útil, uh, te dejo aquí el, eh, la lista de, sobre compostaje, allí también hablo de calidades de compostador y nos vemos en el próximo vídeo.